Último día de feria, no dejes de pasar esta oportunidad que te brinda Vega Móvil y Expo Móvil Bank Reservas. Gran variedad de vehículos, descuentos, buenos precios y baja tasa de interés. ¿Qué esperas? Nuestro equipo Vega Móvil te espera hasta las 10 de la noche.